¿Qué pasa chavales? Bienvenidos un día más a mi canal Bienvenidos a Crash of Cards Bueno chicos y chicas Ha llegado el día de fusionar Este mini tanque Este mini tanque tanto tiempo llevábamos Intentando tener Buscando el quad una y otra vez Y bueno si habéis visto el vídeo anterior Ya sabréis que nos salió Que nos salió a la primera Que fue epiquísimo Si no habéis visto el vídeo os dejaré el link Arriba o abajo en la descripción siempre que queráis verlo Vamos a fusionarlo ya Como estáis viendo necesitábamos 5 eh, autos de choque 3 tanques Y... 9 quads Le voy a dar a fusionar Sí, siempre Protocolario esas preguntas Y bueno ahí está fusionándose Ya tenemos este mini tanque que sufre un 50% menos de daño es exactamente la misma habilidad que tiene el tanque legendario con la única diferencia de que este es mucho más rápido está muy bien chicos de verdad voy a probarlo, me voy a echar unas partidas con él y vais a ver lo fácil que es hacer coronas con este coche fusionado que para mí es uno de los mejores coches fusionados por no decirte todos porque todavía no tengo todos Pero los vamos a tener Entonces me gustaría dejaseis un gran like Que os suscribierais si no estáis Ahora vamos a pasar a una serie de partidas Que están muy bien <música> begging me to get the hell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 Sing brain in my head And I start Wait. Gets him